Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este programa súper especial, donde tengo una invitada que estoy seguro que te va a encantar, así como yo estoy encantado, que es mi queridísima Mercedes Martínez, colega de Simbología de la Vida Cotidiana, consultora, comunicadora, tutora, facilitadora, conductora de grupos eh, y también una maestraza de un curso de milagros, psicóloga eh, con estudios varios en gerontología, en, en hipnosis, bueno, pero además lo que más me gusta de mi querida Mercedes es este corazón amoroso y sabio. Mi querido Richard, bendecida y agradecida, de verdad mi corazón está palpitando de poder tener este encuentro contigo, colega, compartimos eh, la bendición de estar estudiando juntos y de convivir y de coincidir en esos momentos de los talleres y de todo el despertar de nuestra conciencia. Entonces, me siento muy afortunada por estar aquí finalmente contigo. Agradecida y bendecida, Richard. No, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues hoy, hoy vamos a estar hablando sobre la paz. Cómo generar, cómo crear esta paz de manera consciente, siempre. Pero en particular ahorita que es esta, esta época de, de, de Navidad... ¿Cómo le hacemos para tener una noche de paz de veras y, y generar esta paz en esta noche? Y me encanta tu perspectiva porque una es mis dos enseñanzas favoritas, que uh -huh. es Semilogía en la Vida Cotidiana y Un Curso de Milagros. Entonces, te invito a que te quedes aquí todo el programa para que veas cómo eh, estas dos enseñanzas poderosísimas te pueden ayudar a que vivas con mayor paz hoy y siempre. Y de cómo la paz es una elección, que la vamos construyendo, pero que el, de, el elegir tiene que haber otra manera de hacer las cosas y elijo la paz, me parece que es súper poderoso. Me encanta, me encanta, porque además no solamente porque estamos en estas épocas navideñas donde la palabra paz pues es el centro del amor encarnado, no son como las dos caras de la misma moneda, eh, el amor y el perdón que da como fruto la paz, pero vamos a ir desdoblándolo poco a poquito, las dos caras de la misma moneda, qué necesitamos para tener paz, qué es la paz, cómo sé que estoy en paz, cómo no perder mi paz, ¿sí? Nadie puede desear lo que no conoce, establece semiología. Quiere decir que si lo deseamos con tanta petencia, con tanta intensidad, es porque la conocemos, porque sí sabemos a qué sabe. El curso de milagros habla de una canción olvidada. Uh -huh. ¿Sí? Podríamos decir que la paz es una, es una canción que conocimos muy bien, que conocemos muy bien, pero que olvidamos la canción, pero que escuchamos algunas notas y esas notas hacen que queramos recordarla. Esas notas van a ser esos pequeños o grandes momentos a lo largo de nuestra vida donde experimentamos una paz profunda y entonces decimos, debe de haber otra manera y quiero más de esto que se llama paz. Entonces, de verdad, bendecida y agradecida por esta oportunidad. Semiología de la Vida Cotidiana estudia, es este modelo educativo. Me decías que a ver si podíamos hacer una pequeña introducción de los dos modelos. Semilogía de la vida cotidiana, nuevas perspectivas, nuevos horizontes. semología de la vida cotidiana que estudia el significado de, de cada signo o símbolo que aparece en nuestras vidas y trata de cuestionarnos por qué damos el significado que damos y por qué si algunos significados nos llevan al sufrimiento, ¿quién dio el significado? Fuimos nosotros, solamente que en el imaginario, en el ego, en la loca de la casa, no recordamos cuándo fue la primera interpretación. La primera vez que dimos ese significado a un día lluvioso, por ejemplo, ¿no? Un día lluvioso que para mí significa tristeza, desolación, eh, estoy solo. ¿Y por qué durante toda mi vida un día lluvioso, un día nublado va a significar lo mismo? hasta que no me cuestione la interpretación, hasta que no pueda ver con lupa de dónde salen estos significados que yo estoy dando de manera inconsciente y que generan en mí una emoción y obviamente todo lo que conlleva, ¿no? una sensación, una emoción y un pensamiento específico. Entonces, la en tecnología de la vida cotidiana nos invita a reflexionar y a cuestionar nuestros significados. Esta partitura... Los significados van a generar una partitura en nuestro autoconcepto. Y esta partitura puede sonar a un son sonete, diario la misma melodía que me duerme, pero olvidé que quien puso ahí ese, ese play soy yo. Entonces, Semiología de la Vida Cotidiana nos invita a cuestionar nuestros significados y a saber que siempre hay nuevas perspectivas. Un horizonte infinito de opciones y posibilidades infinitas. Eh, a mí me gusta explicar esto diciendo que la realidad es de 360 grados, ¿no? En este momento yo puedo poner la atención aquí, que es un grado de los 360 grados, o puedo poner en, mi atención en el árbol navideño, o en tu hermoso árbol que tienes ahí, o las botas, etc. ¿Por qué pongo la atención? En ese lugar, en ese punto, que me va a estar retroalimentando mi autoconcepto. Porque donde pongo mi atención está mi conciencia. Para poder buscar la paz, tengo que cuestionarme dónde estoy poniendo mi atención. Porque donde está mi atención estará mi realidad. Porque yo le doy vida con mi conciencia a aquel lugar donde estoy poniendo la atención. Entonces, la realidad es de 360 grados. Y para buscar la paz, tengo que tener una perspectiva ampliada, ¿sí? Tengo que, en semiología como decimos, Richard, un paso atrás y un paso arriba para poder tener una perspectiva ampliada. Y no Entonces, estar fuera de contexto. <risa> Entendemos perfectamente el chiste y el chascarrillo, no estar fuera de contexto, exactamente. Y lo que es el, el curso de milagros, que te he compartido, que a mi vida llegaron en la misma semana estos dos modelos y que era fascinante abrevar directamente de nuestro maestro en cada curso, en cada taller, en cada tarea, y al mismo tiempo estar adentrándome en las aguas del estudio del libro maravilloso de un curso de milagros. Y el curso de milagros establece el significado, todo es el significado, porque además solo el Hijo de Dios puede dar significado. Ningún otro compañero que habita el planeta Tierra, de la vida orgánica del planeta Tierra, puede dar significado solamente nosotros. Y ahí está la médula del curso de milagros, los significados que hemos dado, las interpretaciones que hemos hecho, y es una gran, gran noticia saber que si yo di un significado, yo puedo cambiar el significado. Parte del sufrimiento, Richard, de la cultura del sufrimiento, lo sabemos muy bien, es que cuando doy el significado, ese significado retroalimenta lo que yo creo que soy y me deja atrapado. En semiología de la Vida Cotidiana le llamamos simbólicamente que entramos en una pequeña jaula del imaginario, donde ya no tenemos marco de acción ni marco de referencia. Tenemos un contexto de significación reducido y una esfera de acción reducida. Y entonces, lo que nos plantea el curso de milagros es ese significado que tú diste, puesto a la luz del amor, puede cambiar. Y en cuanto nos permitimos escanear los juicios, palabra clave de la sesión de hoy, los juicios que hemos hecho acerca de nosotros mismos y de los otros, que es uno y el mismo, ahorita lo vamos a manejar así, los juicios que he hecho acerca de mí misma y del otro, de la circunstancia, ese juicio de valor me va a encadenar en un sistema coherente que va a ratificar lo que yo creo que soy, es decir, Toda percepción es una proyección de mi autoconcepto. Esto de entrada ya nos deja como que... Sí, yo no veo las cosas como son, veo las cosas como yo soy. Así es. Tal... ¿Qué es la Navidad? Está, estábamos haciendo un, un, un tallercito que hice de... ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti? Porque no ves la Navidad como es, ves la Navidad como tú eres. Entonces, si para ti la Navidad es, ay, sí, la época este no donde mágicamente todos de repente se van a llevar bien y, y, mis, y mis papás que siempre se pelean, ahora van a ser todo amor y, y, y, y mi hermano que siempre me critica, ahora va a ser todo perdón, pues, pues, no, pues no necesariamente va a suceder así y al revés. ¿no? O sea, lo que pasa es que estás proyectando tus sueños eh, idealizados que si no los... Trabajas y no los manifiestas y no los haces realidad, pues es solo un buen deseo que Así se es. queda por ahí, ¿no? Así Entonces, es. La Navidad, pues, eh, como lo que tú lo signifiques y cómo va a ser tu Navidad, pues lo que tú vayas a proyectar en esta, en esta Navidad. Yo me estaba preguntando hace poco por qué me encanta tanto este periodo navideño y, y me quedó más claro que es porque lo que surge en mí son todos los recuerdos de mi infancia que la pasé padrísimo en las navidades y me encantaba, y las, el árbol de navidad, las canciones navideñas, los re, bueno, los regalos, por supuesto, y, y entonces, ¿qué es lo que proyecto en la navidad? Pues eso, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que dice, no, es que el materialismo, y es que, es que ahora todo se trata de los regalos, pues, pues si eso es lo que estás ¿no? proyectando. En ese pues, grado de los 360 ver, grados, ahí pone la atención, eso será para ti. Sí, y mira, tanto el curso de milagros como Semiología de la Vida Cotidiana nos brindan estos cuatro pasos de la reconciliación con nuestra intrabiografía. Es decir, para poder tener paz, tenemos que poner la casa en orden. ¿Y cuál casa es la que vamos a poner en orden? La casa interna. Sí, otro aforismo de Semiología hermoso, ¿no? La realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa para ti. ¿Dónde se dan los significados en tu intrabiografía? en tu escenario interno de conciencia. Padrísimo, ahí lo tenemos, ¿no? El objetivo supremo de la de la vida cotidiana es la reconciliación con nuestra interbiografía. Y los dos modelos, estos dos pilares eh, que, que sustentan mi, mi proceso vocacional, nos hablan de que conocer es muy importante, tenemos que conocer nuestra historia, Richard. Ahorita tú nos decías, ¿por qué la Navidad representa para mí esta sensación, esta emoción y este pensamiento tan hermoso, tan bonito? Y entonces tenemos un continuum de la experiencia. Conozco que Richard, ahora yo ya lo sé, pasaste una infancia maravillosa donde la palabra Navidad es igual a placer, convivencia, bienestar, alegría, disfrute, convivencia, etc. Y la Navidad, el momento presente, pues será un continuum de la experiencia del pasado. Vamos a imaginar que ese continuum de la experiencia le vamos a llamar el eje horizontal de tu vida. Uh -huh. Y en el eje horizontal de la vida hay un continuum de la experiencia. Entonces, ya conocí por qué la pasas genial en la vida. Ahora, el segundo paso, tanto que establece el eh, curso de milagros como semiología de la vida cotidiana, es conozco, ahora comprendo. Ya comprendo por qué Richard se pone pletórico y feliz en estas fechas, ¿no? Por todas las arborescencias, estas sensaciones, estas emociones de que todo huele, sabe, se siente, ¿cómo, qué? Y viene la, la expresión natural, de ese continuum de la experiencia. Conozco, comprendo. La comprensión me permite crecer en mi autoconcepto. Y quizás esto sea medular para nuestra sesión de hoy. Porque la paz se incrementa con lo comprendido porque lo comprendido equivale a lo perdonado. Entonces, si algo tengo que hacer con mi vida, con mi intrabiografía en mi escenario interno de conciencia, es comprender. Cuando comprendo, mi autoconcepto crece y abarca el punto de fricción. Aquello que yo creía que era lo que me hacía sufrir, lo que marcó como una herida mi infancia, lo que no le deseo a nadie, a la luz de la comprensión, crece mi autoconcepto y ese punto de fricción se convierte en un proceso agradecido. ¿sí? Un proceso comprendido es un proceso agradecido que ya no voy a requerir volver a pasar por la misma piedra porque ya lo comprendí. Entonces, conozco, comprendo, perdono y libero. Es el proceso que nos va a llevar a la paz. Déjame hacer aquí este, este punto de comprensión que es tremendamente importante, ¿no? Porque luego, no, a veces en, las, en la Navidad nos juntamos con la familia y vemos a ese tío, a la tía Chonita, ah, dice, sí. ¿no? La tía Chonita que ya sabemos que va a llegar de Grinch y va a estar criticándote a ti y va a estar criticando a todos los demás, no va a ayudar, pero ¿cómo se va a quejar? De la, de la comida, ¿no? Y prende la tele y la pone a todo volumen, un canal que nadie quiere, que nadie quiere ver. Y entonces, eh, y cuando, a veces cuando decimos, pues, compréndela. Oye, ¿yo por qué le voy a comprender? Pues si a mí no me comprende. No, no, no. Compréndela porque cuando tú la comprendes, tú te dejas de pelear con ella. Aunque tú no digas nada, aunque tú por fuera estés calladito, tú por dentro, si no la comprendes, te estás conflictuando porque estás emitiendo ese juicio Estás peleando con ella y eso te está quitando la paz. Es que me quita la paz. Estaba platicando el lunes con una persona. Es que la tía Chonita me quita la paz. No, no, no, no. Tú pierdes tu paz cuando emites el juicio. Eh, y, que, y, es, y entonces en ese juicio hace que tú pierdas la paz. Y, y eso es un punto fantástico. Cuando tú detienes el juicio, cancelas el juicio y comprendes. Ella es como es. Y, y mi paz... Si yo la quiero mantener, yo puedo elegir la paz una y otra vez. Elijo la paz, elijo comprender, elijo la paz. Y ella es la santa hija de Dios, como siempre. Tal cual, querido Richard. Mira, mientras te escucho. La primera clave, nada más quiero resaltarla sí, sí, sí. Para, para que la audiencia la aplique. Te invito a aplicarlo. Este, eh, en vez de juzgar, comprende como una gran clave para mantener, recuperar o crear esta paz interna, porque quien comprende, perdona y accede a la paz. Aquí viene algo que es para que lo sigan desarrollando en, en muchos programas y demás, porque va a ser quizás la médula de lo que vamos a decir hoy, querido Richard. La paz se pierde cuando entro en insuficiencia, ¿ok? Cuando mi autoconcepto entra en insuficiencia, entonces voy a proyectar un juicio de valor donde el otro me sale a deber. La tía Chonita debería ser diferente. ¿Para qué? Para que no me salga a ver. Ella no es la tía que yo quisiera tener. ¿Por qué no es la tía que tú quieres tener? Porque es muy quejumbrosa, porque es punto negrista, porque es... Y no nos damos cuenta que ante cada juicio que emitimos de lo que ella debiera hacer y no lo está haciendo, es porque yo tengo una mano estirada de este lado en mi autoconcepto diciéndole, tía Chonita, por favor cambia para que tú a mí me des sentido, valor y dignidad. ¿Sí? Entonces emitir un juicio de valor tiene una implicación muy importante, que es estar en la insuficiencia. Estoy en carencia, por lo tanto tú no me estás dando lo que yo necesito. Sí, es un poco como dame la paz, ¿no? Es, ¡ay, no! Yo estoy así, entonces llego a veces con la mamá, Navidad, a ver si mi mamá me da paz esta Navidad, y llego en esta carencia, llego en este conflicto, sintiéndome mal conmigo mismo, fue un año difícil, lo que sea, y llego y a ver si ahora sí, y no, y a ver, bueno, a veces sí, qué maravilla, y a veces no, ¿no? ¡Ay, ay, mijito, cómo ha subido de peso! ¡Ja, <risa> No, bueno, ya, pero yo ya llegué desde esa insuficiencia, yo ya yo llegué desde esa carencia y en la en que nada más se está reflejando allá afuera, está haciendo el... Sí, en uno de los, de los chats de los grupos que están ahorita activos compartía la tarea que les dejé en algunos grupos y que las dejamos en común, es esta Navidad que es un reencuentro pues con la familia, ¿no?, y como dice nuestro maestro, es en la familia donde pasamos los momentos más felices, pero también donde se gesta la huella de abandono, por amor. Entonces, es un espejo súper importante de estas fechas. Entonces, yo les pedía que estuvieran súper atentos en las sensaciones, que son biológicas, si ¿sí? es la respuesta biológica, la emoción y el pensamiento que tú vas a generar frente a algún espejo que te va a regalar la convivencia de la familia. Y ya ayer en uno de los grupos, este, una compañera mandaba, estoy organizando una cena en mi casa y estar llegando todos los miembros de mi familia y llega mi papá. Y mi papá me dice, nada más levanta la ceja y dice, qué vestido. Dice, como niña chiquita me fui a mi recámara y me cambié. Pero mientras me cambiaba, estaba muy presente mi sensación. Sí, se me, se me anudaron acá las tripas en la panza. Empecé a temblar por el miedo al rechazo o a la descalificación. Tengo miedo en mi corazón y el pensamiento es no soy suficientemente buena para mi papá. Y entonces, ahí, Richard, voy a hacer uso del pizarrón. Por favor, por favor. ¡Ay, qué bien que tienes ahí el pizarrón! ¡Qué maravilla! Sí, no, señor. Como es un modelo educativo, tienen que abundar los pizarrones. Acá hay uno, por allá hay otro, allá hay otro. Ok. Entonces, vamos a ver que en el caso de, de esta chica hermosa, tiene un continuum de la experiencia. ¿Sí? Este es el tiempo, es el eje horizontal, el tiempo. Y entonces, imaginemos que aquí está el momento presente... Vamos a hacer uso de información que yo sé que quienes están contigo y te siguen y demás pues son expertos en todo esto. Sabemos que el yo son los cinco potenciales, ¿verdad, querido Richard? Y para la gente que te sigue yo creo que, que lo va a tener mucho más claro. Instintivo, motriz, sexual, emocional y racional, eso es lo que es el yo. Sino que te busquen por ahí, te pregunten o busquen alguna grabación que tengas al respecto. ¿Ok? Esto se sintetiza en tres. Sensaciones, instintivo, motriz y sexual, sensaciones, emociones y pensamientos. Quiere decir que para estar en paz, yo tengo que estar monitoreándome constantemente, lo único que puedo monitorear, que es mi propia existencia. ¿Sí? El foco atencional, donde estamos muy acostumbrados a que esté hacia afuera, hacia el exterior, hay un cambio de perspectiva y voy a cambiar el reflector para poder observarme a mí. En semiología le llamamos la conciencia despierta o el yo observante, el testigo de tu propia existencia. Un elemento súper importante para alcanzar la paz es la instalación de la conciencia despierta. Si la conciencia no está despierta, no va a haber paz, porque estará el automático, el reactivo y el condicionado, donde no hay opción, solamente hay reacción. Es conductismo total, ¿no? Me pegas, te pego. No me invitas, no te invito. Empatamos el marcador, ¿Sí? pero cuando yo se instala el observante ego. perdón el imaginario y el ego el imaginario, el ego, ¿no? en los dos modelos cuando se instala el observante y pongo mi foco atencional en mi escenario interno de conciencia voy a calibrar muy bien mi sensación, mi emoción y mi pensamiento ella recibe bienvenidos a casa levantan la ceja y dice, qué vestido mi ¿sí? ¿qué sucede? que hay un eje horizontal donde ella tiene experiencias en su más temprana infancia, donde ella, ella dio significados. Y esos significados nos van a llevar a la insuficiencia. Sí, en el caso de ella, eh, su mamá de ella muere cuando tiene cinco años su papá se vuelve a casar y ella tuvo muchos significados de insuficiencia porque llegan más hermanos, etc. Y cuando llega a la puerta hay un continuum de la experiencia, un refrito donde yo vuelvo a ser esa niña en insuficiencia y regañada me voy a cambiar, ¿sí?, pero ella se detuvo mientras se cambiaba, mientras estaba, todo se ve en cámara lenta, tú lo sabes muy bien, Richard, cuando entramos ahí en esa zona, tiempo de experiencia, donde nos podemos reeditar, resignificar, se da cuenta que hay un refrito, hay un refrito donde el momento presente es la consecuencia lógica de este significado. ¿Dónde se encuentra la paz? En el aquí y en el ahora. No puede llegar en otro instante ni en otro momento. Es aquí y ahora, en el instante presente. Quiere decir que este instante, el curso de milagros, le llama el instante santo. A este glorioso momento, en el aquí y en el ahora, donde la conciencia está despierta, se le llama el instante santo. Ahorita voy a poner la gráfica de la representación de semiología, de dónde se da ese momento. Se da en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando puedo cuestionar la carencia, sí. Necesito yo que mi papá me diga, esplendoroso el mejor vestido. Yo que tú de aquí me iba a la pasarela, seguramente que tú, ajá. Y me y me cuestiono. Realmente lo requiero para hacer, para estar en paz, para ser la hija o el hijo de Dios. Realmente lo requiero. Y entonces se cuestionan los significados que vienen de interpretaciones de insuficiencia. ¿Ok? Esto es lo primero. Tenemos que estar muy presentes para cuestionar los significados, las interpretaciones que yo di en aquel entonces y en aquel allá. Y creo que este sería tal vez un segundo punto bien importante que, que podemos señalar, ¿no? Si bien el primero es comprende, porque quien comprende perdona y quien perdona se libera. se libera. Se libera y recupera la paz. Este segundo punto de cuestiona estos significados. O sea, parte de comprender es comprender los juicios que le estás haciendo al otro, que te estás haciendo a ti, y parte de comprender es eh, cuestionarlos. A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué creo yo que mi paz depende de que mi papá me diga que qué bonita me veo, que, que, que finalmente es amor, ¿no? O sea, lo que yo estoy esperando es que me dé amor, pero ella, él viene desde su insuficiencia, no tiene amor que dar en este momento, y entonces yo, surge esto, si no me da amor, es porque y algo dice de mí, porque yo no soy merecedora de, de ese es amor, y ahí cuando entra el conflicto, y cuestionarlo es fantástico, y cuestionarlo sí. es fantástico, porque oye, ¿lo traigo a la conciencia? ¿Cómo, cómo, ¿cómo que no? ¿Cómo que soy insuficiente? ¿Cómo? ¿Cómo <risa> no? no, no, no claro, ¿cuál es en perdió, mira, estoy en mi casa recibiendo a toda mi familia el banquete, las viandas tengo tanto que tengo para dar y de los 360 grados ¡pum! en la insuficiencia y ahí me puedo quedar toda la noche y ahí me puedo quedar todo el mes y así puedo empezar el próximo año, si no lo cuestiono entonces recordemos dos cosas ahorita con lo que tú acabas de comentar súper importante Richard semiología establece que la voy a abandono para curar la huella de abandono hay que dar la carencia. ¿Sí? Entonces, si sí, siento que mi padre no me está reconociendo, pues yo le reconozco algo y paso de ser una persona que está en la insuficiencia a alguien que tiene tanto reconocimiento que tiene para dar. Ay, mi hijita, qué vestido. Y genuinamente, pa, tú te ves guapísimo. Como siempre, pa. Mira este suéter, mira este sí, Y entonces paso de tener la carencia total a darlo paso de la insuficiencia a la suficiencia y el curso de milagros lo dice igual, usando otras palabras, dice toda transacción humana solamente tiene dos posibilidades o te vienen a dar amor o te vienen a pedir amor nada más, entonces si yo, si yo tengo claridad, si tenemos claridad de que estamos recibiendo un regalo de amor, pues entonces un corazón agradecido que es recibo tu amor y te amo pero si de pronto vemos un corazón que está en la carencia y te está pidiendo, me siento agradecido, me siento agradecida por tener tanto como para compartirlo. El curso de milagros dice, solo es real lo que se comparte. Entonces, Si yo verdaderamente quiero experimentar el amor, tengo que dar amor. Tengo que brindar ese amor. ¿sí? Recuerdo al Tía, ¿no? la fundación de nuestro maestro, Sí, transforma tu vida transformando la persona, otra, la vida de otras personas, ¿sí? sí. Y, y esto vale la pena explicarle un poquito más, porque a primera instancia es como, no, lo que pasa es que es, es un crítico, es un cabrón, es un no sé qué, ¿por qué? Porque me está, ¿Cómo en la, el día de Navidad me está diciendo eso? No, no, no, es una persona que se cree carente, se cree insuficiente, y entonces, para compensar esa creencia de carencia, se hace un juicio para ponerse por encima y no sentir esa, esa creencia de carencia. Pero finalmente está viniendo de ese vacío. No está, no está dando amor, evidentemente, es una petición implícita de amor. Él se está dando amor, comillas, comillas, a través de ponerse como, como por encima. Y cuando tú comprendes eso, regresando al primer punto, comprensión, cuando comprendes eso, entonces lo puedes perdonar y ves que no hay nada que perdonar lo puedes, te liberas, y entonces, pues, segundo punto, cuestionar estos significados. No es que él bla, bla, bla, bla, no me quiera, no, no, no, es que me está reflejando esa falta de amor propio, esa insuficiencia, esa carencia que estoy teniendo, y que en este momento la puedo suplir, y pam, ¿Es que la suplo, y entonces genero, no, pero a mí sí me encanta cómo me veo en este vestido, fantástico, me amo, me quiero, me adoro, eh, genero ese amor y se lo doy. Papi, te Eso. ves chulísimo en ese saco, me encanta. Así es, y cambia la vida, y cambia tu destino, y, y cambia esa cena, y cambia todo porque cambiaste la perspectiva. No me voy a quedar atrapada en una historia de mis 5, de mis 7, de mis 9, de mis 12 años. Entonces, para tener paz necesito salir del horizonte, de, de la línea horizontal, del continuum de la experiencia donde mi padre actual es el refrito de mi padre de la infancia, sí, solo sí, yo soy la misma niña, solo que crecida. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener paz? La paz no se va a encontrar en el continuum de la experiencia. La paz la vamos a encontrar en el eje vertical, ahorita vamos a ver una, una laminilla de cómo se encuentra esta paz en el eje vertical pero lo quiero dejar como muy marcado no es en el continuum en el refrito en se diría así, el curso de milagros es es que no eres el efecto de una causa llamada huella de abandono ¿ok? no eres el efecto de una causa llamada huella de abandono en el eje vertical nos vamos a dar cuenta que somos el efecto de una causa llamada amor. Solamente hay dos decisiones, solamente hay dos posibilidades. Así empezabas tú hoy, decidir, miedo o amor. Ajá. Entonces, en la lámina que, que nos hiciste favor de compartir, estaba este... ¿Cuál? Tú me dices cuál es, la, la, la que acabo de poner, ¿verdad? Sí, la que acabas de poner Richard. Entonces, la paz es el resultado, ándale, el objetivo supremo de sinología de la vida cotidiana es la reconciliación con nuestra intrabiografía. Y ya estamos dando algunas pautas de cómo se hace, cuestionando los significados que hemos dado a lo largo de nuestra vida y que ya no son funcionales. Y esta frase, ¿no? Qué bonita. La proporción de la reconciliación con nuestra intrabiografía se va a manifestar como paz. Quiere decir que a mayor reconciliación con tu intrabiografía... Al cambiar los significados, no los hechos, esto es muy importante, no vamos a cambiar los hechos, vamos a cambiar la interpretación, el significado que di, mi vida presente tendrá más paz. La proporción de la reconciliación con nuestra intrabiografía se va a ver manifestada como paz en el y momento en, presente. En, en este ejemplo, creo que es, es muy coherente, ¿no? Porque yo traigo, o sea, esta chica trae la historia de una... Infinidad de comentarios del papá de ese estilo, de ¡ay, qué vestidito! Una infinidad. Y entonces, y hay un conflicto con ese comentario. De hecho, hay un conflicto con ese papá, con un deseo probablemente implícito de, de un papá, eh, como recordamos al padre, ¿no? De un padre amoroso, de un padre aceptante, de un padre... Entonces, me estoy peleando con esa con esa historia y, y estoy proyectando el, este conflicto interno lo estoy proyectando en, en la otra persona cuando me reconcilio contra mi, mi intra con, con mi intrabiografía es ese es el papá con sus carencias veo su huella de abandono veo cómo está dormido profundamente dormido en el sueño del ego del imaginario y me dejo de pelear con esa historia pero sobre todo me dejo de pelear con ese juicio donde si mi papá no me quiere es porque yo no soy digna de ser querido o merecedora de ser querida, no soy hermosa, no soy bonita, no soy inteligente, no soy lo que sea. Y entonces me reconcilio conmigo. Qué bonito, ¿no? La reconciliación con mi propia intrabiografía. Y a mí me encanta Un Curso de Milagros porque toca la médula del autoconcepto, mientras semiología lo hace de una forma bien académica, bien hermosa. Un Curso de Milagros lo hace de manera muy hermosa también muy y muy y muy espiritual pero digamos para alguien que no conozca un curso de milagros mi querida meche ¿cómo sería una rápida introducción a un curso de milagros el curso de milagros es un dictado durante siete años que recibió la doctora Helen Schuckman, una doctora en psicología que tenía muchos conflictos en sus vínculos relacionales principalmente en el área de la vocación y de pronto dice que el sufrimiento tiene una función, ¿no? Que es que nos hartemos de él. <risa> el sufrimiento tiene una función que dice, ¡Ah, arrótate, y de pronto vamos a decir, debe de haber otra manera. Entonces ella, en estos conflictos, en su ámbito vocacional, eh, con, con Kenneth Wagnick, que tenía como mucha rencilla y mucho conflicto de pronto ella dice sabes qué, debe de haber otra manera de que este departamento de psicología que es el colmo que nos le estemos llevando tan mal siendo psicólogos y tengamos unos egos tan inflados que no tú dijiste pero no pero yo pero es mi crédito va mi firma debe de haber otra manera y te voy a ayudar y el curso de milagros establece que en cuanto el hijo de Dios dice debe de haber otra manera porque no lo dice cualquier hijo de vecino sino lo dice el Hijo de Dios, que somos es otra manera, es, porque usamos nuestro poder, pero para hacer el refrito, es siempre lo mismo, pues siempre será lo mismo, cuando dice el Hijo de Dios, debe de haber otra manera, esa otra manera existe, y ese camino está ya, de hecho antes que nosotros lo pidamos ya está, pienso en el cartón. en este momento viene a mi mente, como en su propio libro del poder de la hora, este libro maravilloso él narra cómo salió del refrito, del continuum de la experiencia, cómo sale de su eje horizontal donde él nos cuenta en su libro que el primer pensamiento suicida lo tuvo a los nueve años y a los 29 trepado en el autobús para llegar a su trabajo, a la universidad era el mismo, el mismo continuum de la experiencia, pensando nuevamente en el suicidio ¿Sí? Otra vez a los 29, o sea, 20 años con el mismo refrito. Cuando de pronto, él se dice a sí mismo, ya instaló el observante, la conciencia despierta, reflectores para él, estoy harto de vivir conmigo. Esta es la frase que presenta en su libro. Estoy harto de vivir conmigo, y en ese momento dice... ¿Cuál es la parte lúcida de mi conciencia que dice que ya no quiere más de lo mismo? Y se identifica, identidad, recuerda su verdadera identidad, recuerda quién es, cuestiona esa interpretación de insuficiencia que lo llevaba a los pensamientos de suicidio y dicho por él, ¡puff! se ilumina. En el eje vertical, recuerda quién es y qué quiere. Y como él mismo lo narra, ¿no? Es tanto el impacto de este nuevo autoconcepto que pasa dos años sentado en una banca de un parque, tratando de comprender qué es lo que le sucedió y cómo la gente empieza a ser imantada por este ser de tanta paz, que irradia tanto amor y empiezan a ir a preguntarle cosas. Y el libro del poder de la hora es la síntesis de todo ese intercambio, cuando una persona con 20 años de pensamiento suicida, dijo, debe de haber otra manera. Y así surgió el curso de milagros. Siete años de dictado, además que si nos metiéramos al análisis en sí del libro, simplemente dentro de la literatura, pues es una joya. Solamente eh, se dice que tiene la escritura chexperiana y que está escrito de manera perfecta. No tiene contradicciones, no tiene paradojas. Es, está perfecto, simplemente el libro, por, por ver la perfección de un libro, pues el curso de milagros es una obra maestra. Yo, yo me acuerdo mucho que yo estaba leyendo en mi adolescencia, tomé los cursos con Alfonso, estaba fascinada, estaba leyendo de Cuarto Camino, y estaba leyendo un libro de Charles start de hecho psicólogo, que se llamaba Waking Up, Despertando, y al final no hace toda la exploración de Cuarto Camino, y al final en el epílogo pone estoy empezando a estudiar un libro que se llama Un Curso de Milagros. Uh -huh. y, y me llama la atención, aquí pongo una frase, ¿no? y pone una frase de Un Curso de Milagros, esta frase con la que inicia, de eh, nada real puede ser amenazado, y nada irreal existe, aquí yace la paz de Dios. Y yo recuerdo que leí esas frases, esas, esas tres líneas, y me generó una paz leer mm -hmm. esas tres que dije, ¿qué es esto? ¿Qué libro es esto? Yo tengo que conseguirlo, yo tengo que leerlo. Y al día de hoy, 30 años después, cuando es el, el, el libro que más he leído en toda mi vida, porque además es amplio, <risa> es el que más leo el día de hoy y es el que, y es el que, Casi ningún otro libro me ayuda a conectar de una forma tan profunda con la paz Así como, es. este, como este gran libro. Y es cuando digo, no, pues, porque habrá gente como que dictado por, por Jesús, este, pues, no sé, a mí me da igual. Lo que yo siento cuando leo y el estado de conciencia que me, que me impulsa <risa> y el recuerdo que me genera es algo fuera de esta... ...fuera de esta dimensión que, que, claro. que se, no, no pensaría que lo puede escribir algún claro. ser humano. Conforme lo vas leyendo dices, esto es divino. O sea, esto no puedo ser pensado por ninguna mente humana, ¿no? El amor, simplemente por, por el amor que destila de cada letra, de cada renglón de cada palabra, es amor. Esto de que el, el pecado no existe. Existen errores que se pueden corregir, pero jamás el amor puede condenar a su hijo... Pecadores no existen, hay errores, y los errores el Hijo de Dios los puede corregir. ¿Ajá? Y, y, y vale la pena tal vez aclarar cuando hablamos, de, porque qué pasa a veces cuando no estamos familiarizados, como es un lenguaje cristiano, es muy fácil hacer como la traducción a el catolicismo o el cristianismo. Sin embargo, es bien importante hablar de que, que estamos hablando. ¿no? Es la la trinitización, Padre, Hijo y Espíritu Santo que no solamente lo maneja la, la postura cristiana o la religión católica, sino esta trinitización de la divinidad en su autoexploración y su autoconocimiento está enmarcado con estas palabras en el curso de milagros. Pero como muchos, por ejemplo, hay muchos estudiosos del curso de milagros que cuentan que al principio tuvieron que cambiarle como las palabras porque en su eje horizontal había asociaciones con emociones negativas. Pienso, por ejemplo, en el mismo Enrique Olvera, el desarrollador de la biodescodificación, cómo el curso de milagros, dicho por él, fue el antecesor de todo su modelo. Y cómo tuvo que cambiarle al principio las palabras porque en su huella de abandono, esto lo dice él en sus cursos, por eso lo comparto. Pues había una madre que él interpretó que, que había sido abandonado por su mamá porque su mamá se había casado con la iglesia. Y entonces, a mí no me hablen de la iglesia porque yo perdí a mi madre por la iglesia. Y él cuenta, yo lo escuché narrándolo, cómo su hermana muere en sus manos. ¿Sí? Su hermana de él, dos hermanas estuvieron a punto de morir, de anorexia. La primera en los brazos de Enrique. Y entonces dice, ¿y mi mamá dónde estaba? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, todas esas interpretaciones que él hace hicieron que rechazara durante mucho tiempo. Algo que al mismo tiempo le inventaba, uh -huh. que era el curso de milagros, hasta que tuvo que decodificar y hacer una resignificación profunda. ¿Sí? Entonces, esto que dice Richard, quiero utilizarlo para volver a manejar de manera contundente. Nada irreal existe. En el continuum de la experiencia, lo que hace el tiempo como el continuum de la experiencia es una emoción que se llama miedo. Entonces, nada irreal existe. El miedo de tu vida pasada no existe. Nada irreal existe. Y nada real puede ser amenazado. Lo real es el amor. Pero recordar lo real que somos solamente lo vamos a vivir en el aquí y en el ahora, en el instante presente. Por eso el propio curso de milagros ante esta frase dice, si tú comprendes, entiendes esto, ya no leas el libro. ¿No? así nos dice ¿Sí? nada irreal existe, nada real puede ser amenazado en esto consiste la paz de Dios si tú comprendes esto, cierre el libro y no necesitas leerlo, porque todo lo demás capítulo por capítulo, renglón por renglón, nos van a estar tratando de cuestionar los significados que hemos dado para saber que el miedo, saber que el miedo es real cuando Richard compartes algo me pasó dentro de mí, es que se abrió esa otra posibilidad de debe de haber otra manera. ¿En dónde vamos a encontrar esa otra manera? En el aquí y en el ahora. En el instante presente cuando recuerdo que lo único real es el amor. ¿Sí? Esto es súper importante. Lo irreal está en el eje horizontal y lo único real está en el eje vertical. 29 años, se cartó pensando en el suicidio, 29 años, para que en el instante presente recordara el amor que le permitió cuestionar sus significados. Qué bonito, ¿verdad, Richard? sí, sí, sí increíble. Y creo que aquí el, el, podemos señalar un, un tercer aspecto bien importante, ¿no? Si el primero es la comprensión, comprende, porque cuando comprendes, perdonas, eh, liberas y generas paz. Si el segundo es cuestionar los significados que, que, que no te están ayudando a comprender, que no te están ayudando a sentirte bien contigo mismo, ¿no? Los comentarios de las demás personas, pero sobre todo cómo los comentarios y cómo te significas a ti mismo ¿no? y la manera de significarte a ti mismo. Y, el, y ese tercero es elige de nuevo, elige significarte diferente, elige qué quieres sentir, elige la paz y elige el amor y el amor entendió aquí bien de una manera bien importante y bien bonita, ¿no? Que es y algo que me encanta de un curso de milagros es que no es de que tienes que lograr trabajar durísimo y, y para lograr un, un, un estado de amor y de paz y tienes que partirte la cara, ¿no? Como como de repente podría sonar cierta forma entender el cuarto camino, ¿no? Te mencionando cuarto camino, sino sino es un estado el estado natural del ser. Del ser, uh -huh. de la existencia, es la unicidad, es el amor y es la paz. Así es. Nada más que cuando no estamos ahí es porque estamos dormidos. Porque estamos dormidos en este sueño y esta pesadilla de los juicios y, de, y, de, y del juicio de mi papá que ya me pegó y entonces me recuerda mi propio juicio, mi propia insuficiencia y todo eso. Y, y no, entonces no es de que haya que hacer algo, nada más hay que hacer a un lado esas tinieblas y dejar que la luz de mi conciencia y la conciencia entre. Así es, así es, Richard. Y semiología tiene esto que es muy bonito, semiología establece reacomodarte. La palabra de semiología es las veces que sea necesario en un día, reacomodarte. ¿Qué implica? Elige de nuevo. Cuando en semiología decimos reacomódate, nos referimos a los potenciales. Es decir, ¿qué sensación estoy teniendo en este momento? Pues este malestar como esta chica que les compartía y empecé a sudar frío y, y me duele el estómago y, y siento tensión a ver, reacomoda tus sensaciones no dejes que la sensación se anide en ti y que permanezca y prevalezca, ¿cuál es la emoción? busca una emoción que sea decisión propia y elige el pensamiento que te permita reacomodarte entonces las veces que sea necesario en un día, elige de nuevo o reacomódate sensación, emoción y pensamiento. A mí me gusta llamarlos como el pródromo, como en la medicina, que existe el pródromo, que son estas anticipaciones a un síntoma, ¿no? El más común es el del dolor de cabeza. Cuando una persona sufre de migrañas, conoce sus pródromos. Muchas personas refieren ver puntitos de luz. Y ahí viene el dolor de cabeza. Si se actúa a tiempo en el pródromo, no va a desembocar en un día metida con los ojos vendados, las ventanas cerradas, porque me llegó la migraña. Si actuamos en el pródromo, es la antesala del sufrimiento. Mm. Es, es, elige de nuevo a tiempo, ¿no? A más temprano, sin, sin habernos metido todavía al cuartito, en la antesala. Así es, está. ¿No? está. Y, y vale la pena señalar que un curso de milagros consta de tres partes, ¿no? La primera parte es un texto, uh -huh. eh, ¿El libro, el libro teórico ajá. el libro teórico, fantástico magnífico, no sé, 500 600 páginas, sí. y luego viene, la segunda parte es una son los ejercicios, que son 365 ejercicios pensados para uno cada día optimistamente para uno cada día <risa> del año, y, y yo creo que uno de mis ejercicios, hablando de elegir de nuevo, uno de mis ejercicios favoritos es el 185 ajá uh -huh la paz de Dios. Y a mí me ayuda mucho porque independientemente de cualquier otra cosa, o sea, no importa qué me dijo mi papá, no importa qué salió mal en el trabajo, no importa que me, que me, que, que me duele la cabeza, no importa cualquier cosa, no importa no matter what, deseo la paz de Dios. Y me recuerda que es, que es un estado al que, estamos, al que podemos acceder en cualquier momento, ¿no? Y retomo un poco lo que comentaba hace rato, que, que la gente que, que está un poco peleada con esa visión de la iglesia, del, del catolicismo, del cristianismo, yo quiero invitarte, si tienes estes, estos, eh, estas visiones, a que, a que resignifiques esa visión y te des una oportunidad de escuchar otra manera de entender a Dios, o al ser, como lo llamamos en semiología o a quien amor. Le, a, al amor. Eh, a mí me gusta ¿no? verlo como Dios Padre, Dios madre ¿no? para integrar como los aspectos masculinos y femeninos, a mí me ha ayudado mucho en mi, en mi cerebro, ¿no? Como Dios Padre, Dios madre pero es, el, es uno, es una. Eh, eh, eh, y, y porque realmente es magnífico, y creo que es una manera de reconciliarnos, muy hermosa, muy bonita, y con nosotros mismos. Esta cosa la lección 185 dice, "Deseo la paz de Dios." Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo sea por un instante, jamás volverías a sentar a sentir pesar alguno en ningún lugar o momento. Recobrarías plena conciencia del cielo, el recuerdo de Dios quedaría completamente reinstaurado. Y la resurrección de toda la creación plenamente reconocida. Y para no irnos muy lejos, nosotros en Cineología sabemos perfectamente lo que es la sincrorealización que es recibimos el espejo adecuado. Y hoy que estás tú convocando a la paz, ¿no? que sea como el, el destino, o el proyecto, o el propósito de este año, la lección de hoy, Richard, la lección de hoy, del curso de milagros, nos habla de la paz, increíble, ¿No? Sí. Entonces, esta lección del día de hoy que dice, déjame recordártela, habla acerca, acerca de la paz, ¿Sí? Ahorita, ahorita te la encuentro y ahorita la, la leemos, pero esto es la sincronización. siempre el amor nos está dando lo que necesitamos y es solamente estar despiertos para poder ver que el amor siempre está poniendo frente a nosotros a la tía Chonita, porque es la que necesitamos. ¿Sí? Claro, para acordarnos de que no necesitamos que el amor venga de afuera, sino acordarnos, no, no, no. no solo que el amor viene de adentro, sino que el amor es la base de mi ser. Así es. La base es de eso. mi existencia y la base de Dios. Y Así. algo fantástico también de Un Curso de Milagros es que, Curso, gracias a un curso de milagros he empezado a intuir y comprender lo que realmente es la, el no dualismo. ¿no? Claro. Lo que realmente es empezar algo tan difícil para nuestro cerebro en, en este, en este espacio-tiempo eh, del sueño, el poder entender es que no es que Dios está allá, porque normalmente la, la visión automática que tenemos que Dios está allá y Dios te ama desde allá, desde allá a lo lejos, Dios te echa amor y a veces te llega. Sí. No, no, no, no, es que esa esencia, a mí me gusta verlo como plastilina. Si Dios es plastilina, desde, desde la única plastilina que existe, me hizo de esa plastilina y yo soy plastilina, pero soy la misma plastilina. Claro, claro. La, la misma especie, ¿no? O, la, o como se usa mucho en, en la gota del mar, ¿no? Finalmente claro. soy la gota del mar y ¿dónde está el mar? Pues yo soy el mar. Así es. O también ayuda mucho estos tres estados del agua, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso, donde podríamos intuir como al amor o al absoluto, como este estado etéreo, el gas, el vapor, este estado del agua y podemos ver al, al Hijo de Dios, hielo, ¿no? pronto somos muy densos y estamos, seguimos siendo agua, pero materializadas, somos luz atrapada gravitacionalmente y como a través del Espíritu Santo, es como lo indica el curso de milagros, es que vamos a poder llegar del estado sólido, material, denso, pasar por el líquido para intuir estos estados sutiles del amor total y absoluto. ¿Verdad? mi corazoncito congelado. Ajá. <risa> Exactamente, la lección de hoy. Nada más me gustaría señalar que cuando hablamos de Hijo de Dios, hablamos de todos. Sí. No, no hablamos de el único Hijo de Dios separado que está allá, sino que cuando un curso de milagro habla de un Hijo de Dios, habla de todos los seres humanos. La afiliación, lo que pasa es que la suma de la afiliación establece el curso de milagros, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se ha fragmentado en tantas humanos como creemos que existimos. Pero en realidad somos uno y el mismo. ¿no? Entonces, la suma de la filiación es igual al Hijo de Dios. Por eso Dios tiene un solo hijo. La filiación. Entonces cuando veo a la tía Chonita o cuando veo a mi papá que me está diciendo eso... ¿Soy yo? Es, claro, soy yo. Es la otra versión de mí. Porque también es esa misma plastilina. no? También es esa, esa misma corazón congelado. También es, esa es. Misma, también es ese mismo hielo. Y, y, y es increíble cuando de repente yo puedo conectar con eso, entonces ya, ¿cómo, ¿cómo lo voy a juzgar si soy yo? Así es. ¿Cómo lo voy a juzgar yo si es otra versión del mismo ser que soy yo? Y, y ay, claro, claro, nada más que en este, en este momento pues está dormidito eh, en, en tu Dígate. propia... Qué fuerte ya. esto, ¿no? Esto que acabas de decir es muy fuerte porque entonces podríamos decir de este segundo mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, no es una invitación, es una descripción, ¿ok? No es una invitación. Si yo quiero saber cómo me estoy llamando a mí, observo los juicios de valor que estoy haciendo acerca del otro. Es un servicio amoroso de nuestros hermanos. ...que nos están espejeando... ...¿cómo me estoy llamando yo a mí? Amas a tu prójimo... ...como a ti mismo... ...qué hermoso... Sí, tenemos aquí unas láminas... ...bien bonitas... ...vámonos... Eh, ...quieres que... Ya, ...ya hemos hablado de todos los temas... ...pero quieres sí, que las recordemos... Sí, sí, sí. ...claro... ...dice... ...la paz es el resultado de limpiar la casa... ...estábamos diciendo cuál casa... ...el escenario interno de conciencia... Ya hablábamos del aforismo de semiología de que la, la vida se limpia por dentro. Y nuestro maestro da el ejemplo de un cristal donde estamos tratando de quitar la mancha por fuera y te puedes acabar todos los líquidos y pasar la vida entera y no vas a quitar ninguna mancha porque es limpiar el cristal por donde está la mancha. Y la casa se limpia en nuestro escenario interno de conciencia. Es en nuestra intrabiografía donde hemos dado el significado, y ese significado lo vamos a limpiar en un instante santo, en un momento presente, cuando cuestiono ese significado y hago una reinterpretación de ese significado. Gracias a qué, o gracias a quienes, a los puntos de fricción. Semiología le llama a la tiachonita, le llama a este papá que me mira diciéndome, mmm, qué vestidito traes, hija. O ¿Cómo está la cena? ¿Por qué no hiciste? Todo, todos esos puntos de fricción, Semiología les llama actantes de colaboración, porque nos van a ayudar a recordar nuestra capacidad para resignificarnos, no estar en la carencia y estar en la abundancia. Si me ayudas con la que sigue, Richard, si ¿sí eres tan amable. Claro que sí. Entonces, ¿qué es la paz de Dios? Estos son tres cuestionamientos que vienen en la tercera parte del libro, como decía, estuvo muy bien Richard, es el libro teórico, el libro de ejercicios, y viene un tercer libro que es el manual para maestro. Entonces, en el punto 20 del manual para el maestro de un curso de milagros, dice, ¿qué es la paz de Dios? Y nos presentan tres preguntas. ¿Cómo se puede reconocer? cómo se puede encontrar, y una vez que se encuentra, cómo se puede cosechar. Entonces, ¿cómo se puede reconocer? El curso de milagros establece que vas a sentir como nunca antes había sentido tu corazón. Vas a estar experimentando un estado del ser de infinita plenitud, suficiencia. Te vas a sentir completo en ti mismo con una sensación de abundancia, de tengo tanto que tengo para dar, una paz que proviene no de mi propio ser, sino del amor que me sustenta. Entonces el curso de milagros dice, no te preocupes, cuando estés experimentando esa, esa paz, la vas a saber, porque jamás antes la habías sentido. ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Anhelar, anhelar esa paz. Dice, se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Dice, la primera, ¿cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. Esta paz nos puede alcanzar en medio de una circunstancia adversa, o sea, vamos a poner los ejemplos extremos y que tenemos muchos, ¿puedo alcanzar esta paz en un campo de concentración? Sí, Víctor Frank en el libro de la bailarina, tantos personajes, Nelson Mandela, Ajá. o sea, ¿puedo alcanzar esta paz sin importar la circunstancia? Sí, no está afuera. Es dentro. ¿Puedo alcanzar esta paz cuando mi papá me dice, Ay, qué vestidito, mi hijita? Sí, no hay grados de dificultad en los milagros. Y opera lo mismo en lo que es para el ego, qué difícil, o lo que es para el ego, esto no tiene chiste. Es la misma paz. No hay grados de dificultad en los milagros. Dice que no lo vamos a ver, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente, esto es muy importante: no trae a la mente nada que haya sucedido antes. No voy a poder tener referencia del pasado. No voy a poder decir, es que mi papá aquel día sí me quiso o me dijo, qué bonito vestido, mijita, y por eso tengo paz. No, no tiene nada que ver con tu pasado. No tiene que ver con tu historia. No tiene nada que ver con los significados y las interpretaciones que hiciste en tu infancia y adolescencia. Es una paz que se siente por primera vez. No trae nada del pasado. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es completamente nuevo. Uh -huh. Esa sería la primera. ¿Cómo saber que tengo esa paz? Porque va a ser un nuevo sabor. Y porque además vas a decir, quiero más de este sabor. No me quiero mover de aquí. Y aquí está bien interesante, porque en cuanto decimos, ¡Eh! no quiero que se acabe, nos movimos ya. <risa> Por eso, en este, en este documental de Samadhi, que lo recomiendo ampliamente, estos tres, estas tres partes del documental de Samadi que Samadhi es este estado de paz, es la ataraxia, la imperturbabilidad, es este estado de paz, de estar completos en el propio ser. En este documental de Samadhi dice... Solo nadie ha entrado a Samadhi, así que es en nadie. ¿Sí? Sin historia, sin pasado, sin sexo, sin edad. ¿Te suena qué de semiología? A la suprema simplicidad de ser. ¿No? Semiología establece la suprema simplicidad de ser cuando no quiero nada, no espero nada, simplemente soy y simplemente estoy una presencia sin pretensiones y ahí es ese estado de paz la taraxia pero en cuanto llega el ego y dice no te vayas a salir de ahí ¿eh? porque vas a perder la paz pum ya perdimos la paz ajá sí pues queda claro ese primer punto verdad querido Richard así es ajá y entonces cómo vamos a encontrar esa paz la vamos a encontrar en la quietud. ¿Sí? Cuando el pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar, estamos desvaneciendo el eje horizontal para evitar el eje vertical. Y en el eje vertical vamos a encontrar la quietud. Eh, la mente recta le llama el curso de milagros. Es quietud en tu cuerpo, paz en tu corazón y silencio en tu mente. Cuando estamos en ese estado de quietud derivado de la autoobservación y de la conciencia autorreflexiva, esa quietud es la que nos va a permitir mantener esa paz. Se desvanece el pasado, habitamos el instante presente y eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo es decir, en el instante de la paz por eso es la noche de paz esta noche de paz que es muy bonito el símbolo también porque en la noche más oscura se siembra la luz en la noche más oscura va a aparecer la luz y esa luz, esa quietud ese punto luminoso ese destello de paz va a cubrir todo el tiempo porque gracias a esa encarnación del amor es que tú y yo estamos salvados oye, pero sucedió hace dos años, pero anula el pasado, ese eje vertical que está en la eternidad es tan presente hoy como fue presente en aquel entonces ¿por qué? porque anuló el pasado, no existe ¿sí? ya estamos sanos y santos y salvados solamente necesitamos recordarlo porque el libre albedrío es nuestro regalo mayor por ser hijos del amor, entonces en cuanto a nosotros en libre albedrío decidimos quiero la paz de Dios ¿no? tu lección 185 deseo la paz de Dios y la deseo de todo corazón voy a estar en ese instante eterno que el amor encarnado hace do, más de dos mil años nos regaló en la noche más oscura uh -huh. Y me encanta mucho también pensar en esto Richard, como dice el evangelio de esa noche de paz, como los pastores dejaron todo lo que estaban haciendo en el eje horizontal, tengo que cuidar, tengo que ir, tengo que dar de beber, tengo nada, no tienes que hacer nada, ve a adorar a ese niño, ¿sí? ve a adorar a ese niño que ha nacido de una mente virgen, se necesita una mente virgen para que nazca el amor en nosotros, una mente libre de pasado, una mente virgen que pueda acunar en un nuevo autoconcepto al Cristo, al amor, sin pasado, sin historias. Sí, qué hermoso. Qué hermoso. Entonces la segunda pregunta queda contestada, ¿no? ¿Cómo, cómo lo puedo mantener ahí, permaneciendo en la suprema simplicidad del ser, regresando a casa, regresando a la ataraxia, a mí me gusta mucho representarlo en mi escenario interno de conciencia. Bueno, te, te, tenemos temas y temas para hablar desde la perspectiva de la conciencia. <ríe> o sea, el escenario interno de conciencia ¿qué es? Pues es la historia que tenemos con cada uno de nuestros cinco potenciales. Tú son galerías dentro de galerías, memorias dentro de galerías, sensaciones, emociones y pensamientos, significados que has dado toda tu vida. Pero... Hay un recinto sagrado en ese escenario interno de conciencia que está, yo les digo, la alcoba nupcial, el recinto sagrado, tu rayito de sol, donde la eternidad besa el tiempo. Y cuando nosotros nos acostumbramos varias veces al día, ir a ese rayito de sol y decir, no quiero nada, porque si no quiero nada lo tengo todo, ¿no Richard? No quiero nada, no espero nada. Simplemente soy y simplemente estoy, estoy en la paz de Dios. ¿Ajá? Entonces, las veces que sea necesaria regresar para reacomodarnos, independientemente de lo que sea que esté pasando en el principio de realidad, lo relevante, lo importante es lo que estoy yo significando. ¿Sí? Totalmente, me encanta. Y la tercera pregunta. La tercera pregunta que estaba, eh, eh, ¿cómo se puede conservar? Creo que es lo que acabamos de decir. Algo sí. muy importante para conservarla es una mente tranquila, ¿sí? Necesitamos de una mente tranquila. Todos estos chimpancés alocados, ¿no? Hay esta, esta imagen de que la mente es como una jaula de chimpancés cuando le meten un alacrán. ¡Wow! Se hace ahí un desastre total. Esa es una mente intranquila. Entonces, tener una mente tranquila, una mente tranquila nos va a permitir conservar la paz. Y la otra cosa es algo muy bonito. Dice, para conservar la paz hay que vivir en júbilo. Sí, estar en alegría. En semiología tenemos este aforismo maravilloso de nuestro maestro que dice... La paciencia es el fruto inequívoco del amor. Y donde hay alegría, hay amor. ¿Sí? O donde hay amor, hay alegría. Punto. Entonces, estar viviendo en un estado de gozo, de júbilo, de paz, de dicha, como dice la lección de hoy. La paz es júbilo, la paz es dicha. Entonces, vivir en ese estado de dicha y de paz es estar garantizando que vamos a vivir la paz. Ya no te leí la lección de hoy, ¿verdad? O cuando aparezca. Ajá, sí, es que nos habla de esta dicha y de esta paz. Ok, entonces, si gustas que pasemos a la, a la que sigue, querido Richard. Dice, fíjate, el perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, debe haber paz. Entonces, esto es escalofriante, porque al inicio de nuestra charla decíamos que la paz es el resultado del perdón y del amor. Estar en perdón y estar en amor es estar en ataraxia, es estar en el rayito de sol, es estar en la paz de Dios. Y para estar en la paz de Dios tengo que haberme perdonado, haberme perdonado de haber creído que en algún momento estuve en la insuficiencia y que esa insuficiencia de yo no tengo el papá correcto, yo no tengo el papá adecuado, mi papá me sale a deber porque yo me salgo a deber primero, jamás el otro me puede salir a deber si antes yo no me estoy quedando en la insuficiencia. Entonces, tengo que perdonarme ese autoconcepto, tengo que perdonarme esa insuficiencia, esa primera interpretación que hice acerca de mí y que proyecté en mi padre. Entonces, perdono, me perdono y entonces te amo, papá, ¿sí? Porque me perdono, te amo, y porque te amo, me perdono. Entonces, imagínate qué regalo el curso de milagros dice, de que vas a, vamos a despertar en casa, vamos a despertar en casa porque se te ha dado a la filiación completa para tal propósito. Cada uno de nuestros hermanos es el regalo que nos da el amor para regresar a casa. Es como si cada uno nos preguntara, ¿qué piensas de mí? Dime, ¿qué piensas de mí? Y a la hora que yo pienso del otro, tú eres el hijo amado de Dios en quien Dios no se complace, es porque estamos pensando lo mismo de nosotros mismos. Uh -huh. Tenemos el ejemplo extremo en, en la vida de Jesús, ¿no? de nuestro Maestro Jesús, cuando todo su, su periplo de la agonía es una constante tentación a caer en insuficiencia. ¿Qué es caer en tentación? Es caer ah, en parece. insuficiencia, caer en insuficiencia, y jamás se permitió caer en insuficiencia. Incluso en esos 40 días cuando está conectándose en el eje vertical y se le aparece la tentación, no, y le dice, tienes hambre, en realidad tienes hambre. Le está vendiendo la carencia. Es que yo decidí estar 40 días así. No, no, no, no, tú no lo decidiste, estás en carencia. Dile estas piedras que se conviertan en pan. Dile a la tía Chonita que sea diferente. Dile a tu papá que te diga que qué bonito vestido. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Y él regresa a su suficiencia para decirle, Está dicho que no tentarás al Señor tu Dios. La insuficiencia no existe. ¿Sí? Qué, qué espectacular, ¿verdad? Qué momento se nos ha dado a la filiación para regresar a la paz, a nuestro autoconcepto. Uh -huh. hermoso. Sí. Y finalmente, nos queda claro por qué el perdón. Hay una laminilla, creo que es la que sigue, donde vamos a explicar... Esa, ahí está. Esta es una de las slides, yo creo que coincidimos en esto más hermosas de semiología de la vida cotidiana. Es la síntesis, de hecho, así la presentó nuestro maestro como la síntesis de todo el modelo de semiología de la vida cotidiana. Tenemos ahí el eje vertical, querido Richard. O sea, ya no, ya no hay pasado, ya no hay historias, ya no hay interpretaciones. ¿Qué hay? Aquí y ahora el momento presente. Muy bien. Cuando yo estoy en conciencia, en el aquí y en el ahora, y como dice ahorita lo que acabamos de leer, ya no hay pasado, ¿sí? ya no estoy dando sentido, valor y dignidad al pasado, sino que habito la suficiencia de mi ser en el momento presente, auspiciada por el amor que me sustenta. Hace ratito lo decía, el yo es el efecto de una causa llamada amor, o puedo decir soy el hijo de Dios, ¿sí? soy el santo hijo de Dios mismo. Así dice el curso de milagros, tú eres el santo Hijo de Dios mismo en quien yo me complazco. En el instante presente, estoy saciado del amor. ¿Qué me falta? Nada. ¿Qué necesito? ¿Dónde está la mano estirada? Estoy en una paz total y absoluta porque estoy en, una, en un amor total y absoluto. Para permanecer ahí, tengo que hacer uso de estas dos cosas que decíamos al principio. Perdón radical. ¿A quién? A mí. Por eso dice, me perdono. Me perdono por haber caído en la insuficiencia y proyectarla frente a mi padre. Mi papá no es el papá que yo quiero porque no me dijo qué lindo vestido. Me perdono por haber creído que mi valor, mi sentido y mi dignidad estribaba en que mi papá me hubiera dicho que sí tenía el vestido correcto y el vestido adecuado. O me perdono porque creo que si la tía Chonita no dice que esta es la mejor cena que ha tenido en toda su vida, yo no valgo me perdono por haber caído yo en la insuficiencia. Y cuando yo me perdono, brota en mí el amor, que es la naturaleza de la que estamos hechos. Somos amor. Naturalmente, eso es lo que nos sustenta, eso es lo que somos. Y entonces puedo mirar a la tía Chonita para amarla tal cual es, porque a mí no me sale a deber. Y este amor que le brindo, a ella le permite recordar lo que es. Este es el espejo genino y auténtico. En similogía hablamos mucho de espejos. Un espejo es aquel que sin ninguna interferencia le permite verse al otro. Cuando yo estoy en rencor, no le permito al otro verse. Porque el otro dice, más me pongo el escudo, más la defensa y más la armadura, porque tú me estás atacando. Porque no eres un espejo. Pero cuando yo le digo a mi padre, papá, qué hermoso saco traes, te quedas súper lindo, puede ver que él en el espejo neutral, donde yo no estoy proyectando nada, puede ver desde qué lugar saludé a mi hija diciéndole Apa, vestidito Y entonces sí puedo ver una herida de mi más profunda infancia, de este padre, gracias al espejo neutral de mi hija. ¿Sí? Y entonces, me perdono y puedo amar. En la lámina donde dice amor, dice amor incondicional, lo irradio. ¿Sí? Este amor que viene de lo más profundo de tu ser. Y nosotros sabemos que el perdón radical requiere de una palabra maravillosa que se llama aceptación, Richard. Para poder perdonar, necesito aceptar que las cosas son como son, que la tía Chonita es como es. Y el amor incondicional va a implicar la transformación creativa, aceptación plena que viene del perdón y la transformación creativa que viene del amor. Es decir, el Hijo de Dios está encomendado a hacer flores con las penas, porque lo que toca el amor lo transforma, lo bendice, trae el perdón, trae a la tierra el cielo. El curso de milagros dice, el perdón no es de esta dimensión, el perdón no es de la tierra, el perdón es del cielo. Y cada que perdonamos, cada que perdonas, traes el cielo a la tierra. Y entonces, podemos cerrar con los aforismos de semiología acerca de lo que es el perdón, si quieres, Richard Hermoso. Ah, mira, la, la anterior es una lámina que se la pedí prestada a Rafa, a Rafa Fuse, nuestro presidente de la Asociación Internacional de Semiología, es una lámina de él que aquí está otra síntesis, ¿no? para estar en paz, ¿qué tengo que hacer? tú, tú lo decías hace ratito de forma eh, reiterativa y contundente, para estar en paz cancelación de juicios ¿sí? y es más voy a analizar cada juicio que hago, lo voy a confrontar el curso de milagros dice, tu problema es que no estás suficientemente alerta para supervisar los pensamientos que piensas que piensas Eres demasiado condescendiente con las tonterías que piensas, no las cuestionas. Entonces, observar los juicios, cancelar los juicios, poner el perdón radical y el amor incondicional, eso es lo que me va a dar la paz. Es la misma lámina anterior. Ajá. Y ahora sí, cerramos, si gustas, con los aforismos bellísimos. Todos estos son de nuestro amado maestro, del doctor Alfonso Risotto. Sí, agradecidos. ¿Verdad, querido Richard? Agradecidos y bendecidos por tener la inspiración viva de nuestro querido maestro, el doctor Antonio. ¿Verdad? Todo nuestro amor, nuestro cariño, y nuestro reconocimiento. Vamos a ver lo que nuestro maestro dice del perdón. Perdonar es un acto intelectual que consiste en transformar un proceso de significación que ha generado culpa o rencor en un proceso de significación que genera Paz interna, sustentado en la más profunda comprensión del hecho en sí y en la consecuente supresión radical del juicio, de tal manera que te permite reconciliarte contigo mismo y con el otro. Perdonar es comprender que no tengo nada que perdonar, ya que aquel que cometió el daño, sea quien fuere, incluyéndome a mí mismo, a mí misma, era una fuerza ciega de la naturaleza, como un ciclón o un terremoto, al que nunca les guardo rencor. Perdonar es comprender la naturaleza del actante y la función en el principio de realidad. Es percibir sin juzgar. Perdonar es liberarte a ti mismo de ti mismo. Es transformar tus juicios en descripciones. Perdonar es contemplar, esto también lo dice el curso de milagros, perdonar es contemplar si hay algo que no perdono es porque no lo he comprendido. Aquel que no comprende no perdona, y aquel que no se comprende no se perdona. Sí, con estos aforismos maravillosos, escalofriantes, que son verdades supremas, síntesis de Semiología de la Vida Cotidiana, pues cerraríamos aquí esta participación agradecida, bendecida y encantada te he disfrutado muchísimo mi Richard, te abrazo con el alma y con el corazón gracias, gracias, gracias a ti mi querida Meche, gracias por estar aquí te abrazo también con el alma, con el corazón mi otra versión de mí, sí, me encanta de... me encanta la versión que soy en ti ¿Eh? sí, me, me encanta también muy orgulloso, muy orgulloso de ti, gracias por estar aquí en el programa gracias por estar Aquí con nosotros compartir tu amor sabio o tu sabiduría y tu sabiduría amorosa siempre tan, tan presente tan generosa y tan compartida y por último nada más por favor sigan a Mercedes Martínez en sus redes y tiene una serie de eventos verdad vas a tener aquí aquí están tus datos aquí está tus números de teléfono WhatsApp este es mi Richard hermoso estamos eh, como tú como muchos de nuestros colegas y compañeros y hacemos la invitación ¿no? a estos cursos tallerizados de semiología de la vida cotidiana que muchos colegas nuestros están desdoblando en diferentes partes de la república y quizás ya en otras esferas y en diferentes puntos como tú mismo no hace algunos meses en españa entonces estos son los cursos tallerizados que voy a tener el placer y la bendición de desdoblar a principio del año Ajá. Eh, ahí están a su disposición y yo creo que también, Richard, vale la pena difundir y decir esta nueva plataforma de Semiología, Richard, de Semiología Plus, donde, mira, sí sería muy valioso que entraras a Semiología Plus, que bajes los 12 cursos de Semiología, que los escuches, que los veas, que tomes nota y luego nos busques, luego busques a consultores y comunicadores, en este caso como Richard o como yo, que lo que hacemos luego es desdoblarlo, tallerizarlo, lo tallerizamos, nos detenemos, dejamos tareas, hacemos explicaciones, lo, lo volvemos experiencia, lo volvemos vida, pero bueno, tenemos ahí un regalo gigantesco en la plataforma de Semiología Plus, ¿Sí? ¿A mi querido Richard. Totalmente, totalmente, y me imagino que esa es un poco la idea de este curso 12 Plus, Misticismo Experimental. Así es, así es. Este. Pues es, ¿Perdón? ¿Es en línea? O presencial. Sí, es, son híbridos, todos los cursos son híbridos, es en, en línea y presenciales, entonces todos, todos, ya nos estamos moviendo en esa maravilla. Te muy tocó bien, un, qué maravilla, muy bien, me encantó cómo salió el, el taller anterior y qué fantástico porque entonces puedes llegar, ¿no? La, la experiencia presencial que es maravillosa y el, el eh, eh, eh, y poder llegar a la gente pues, que no estamos en Guadalajara, por ejemplo. Así es, así es mi querido llamado Richard. Bendiciones infinitas Richard. Un saludo. Gracias. Gracias a y a todos estas... ustedes. hora de trabajar contigo, ¿eh? Qué bendición que puedan trabajar contigo. Y contigo también. Y mm -hmm. por favor, haz de esta noche, de esta semana, una noche de paz. Con esto que tienes, trayendo la paz del cielo a la tierra. Sí. <ríe> Bendiciones infinitas, Pero... hasta la próxima. Bye. Bye.